a mí me ha resultado eso muy, muy amplio, muy amplio, de tal forma que tengo que también, bueno, pues como delimitar, sobre todo a nivel técnico, me ha quedado muy claro el espacio sagrado que aquí mando yo, que, ¿sabes? Que eso eso da mucho poder, ¿sabes? Uh -huh. de manejar esa, decir, no, o sea, en esto aquí va a ocurrir lo que yo quiero que ocurra y como yo quiero que ocurra. Entonces eso a la hora... De, pues, de las sesiones mismamente, ¿sabes? Yo digo pues venga, voy a trabajarme esto nada, con cinco minutos antes si acaso ¿sabes? y como que ya visualizo por aquí, por aquí, por acá y un poco, ¿sabes? como que, que sí, que abro el espacio sagrado y oye, y sí, sí que noto que, que van ocurriendo los milagros, ¿sabes? Entonces en ese sentido, muy satisfecha y muy contenta. Sí. Y luego pues eso también, tiro mucho de la psicomagia ¿sí? Me, y lo recomiendo digo mira yo no sé o si tú quieres tener efectivamente más dinerillo, coge la maceta plantas los euros lo pon, pon, pon, lo riegas y, y que sí, que de alguna manera eso se mueve y no te saldrá la planta, pero el dinero te llega ¿sabes? <risa> <risa> es que es así, digo es que parecemos muy... entonces cuanto más efectivamente más a modo juego se tome uno las cosas ¿Más resultados? Oh, muy bien. chamana, yo me veo muy chamana. Has llegado al crédito. Total y absolutamente. Pues nada, a mí este curso me ha supuesto primero eh, seguir, porque no quería dejarlo. Cuando terminamos el curso pasado tenía clarísimo que no quería parar. y Entonces, solamente seguir, ya solamente eso me servía. Pero luego además el contenido del curso, como han dicho todos mis compañeros, pues me ha, me ha servido mucho en mi, en mi vida, en mi vida como terapeuta y en mi vida personal. Me ha dado muchísima confianza en mí misma, me ha dado la certeza de que yo soy muy poderosa y de que puedo hacer grandísimas cosas y aunque todavía estoy en la montaña rusa de ahora me lo creo, ahora no, tengo ahí una, una certeza que está ahí y además el visitar el lugar sagrado con tanta frecuencia... Era maravilloso porque ahí estaba mi hermano y le daba un abrazo cada vez. Eso me daba un subidón que yo, yo entraba en el lugar sagrado y ahí estaba mi hermano esperándome para darme un abrazo. Y eso me daba muchísima fuerza. Y eh, nada, en el lugar sagrado está quien yo quería, que por supuesto eréis todos vosotros, que como ya lo sabéis, y, y personas importantes de mi vida. Y eso es que no era una cosa mental mía, es que estaban ahí. O sea, es que, es que estaban. No, no tengo que, que convencer a nadie, porque yo lo sé. Bueno, pues, a mí se me hace poco, Paco. Sí, este curso me ha servido para una cosa espectacular. Yo siempre he sido como muy Santo Tomás. O sea, yo tengo que tocar la llaga para saber que siempre he sido de, de ese tipo, ¿no? Y por eso me cautivó todo esto, porque tiene una explicación lógica y racional, eh, encadenas una cosa con otra, de hecho soy de las que suelo decir, nuestra misión es engañar a la mente uh -huh. para que nos deje vivir, entonces para engañar a la mente primero tienes que entender cómo funciona Entonces, y con este curso, con el de divinidad, he encontrado la otra parte o sea, como dice Paloma, ella utiliza la, la psicomagia yo nunca he sido partidaria de la psicomagia porque la he practicado y a mí no me funciona, nada, pero nada de nada. Sin embargo, tengo pacientes que a lo mejor le doy una solución de ese tipo, y, y encantado de la vida y se le soluciona algo, entonces, debe ser porque como yo soy muy santo Tomás, pues como no me la creo, pues no me funciona simplemente, y a esas personas sí. Y entonces, eh, con este curso he aprendido a, a potenciar mi magia, eh, cada vez más, de hecho siempre he tenido mucha intuición, pero ahora parece que más, como que yo dejo que lo que venga le hago caso, y en ese sentido el curso es espectacular. Pero yo me gustaría seguir, <ríe> no sé cómo, no sé de qué forma, pero creo que es una herramienta increíble, increíble, increíble, y ni siquiera para, para la creación de, de nuestros deseos, porque a la conclusión que he llegado yo, es que el deseo en sí mismo no tiene ninguna importancia, <ríe> pero el proceso, hasta que me he dado cuenta de que el deseo en sí mismo no tiene mucha importancia, espectacular. Es espectacular. Y a mí me ha servido para crecer tres o cuatro plantas. Ok, o sea que muy bien. Mira, a ver, échale una vuelta y, y vamos a septiembre otra vez. O vete creando tú la realidad. Sí, también, vale, vale, vale, voy a sacar la magia, voy a sacar la magia a ver qué se me ocurre.